Aquí está el presidente del equipo del Municipal Corredores, tuvimos el placer de saludarlo la semana pasada, don Roger Vega, y nos llevamos una buena impresión, excelente la gente ahí de, de todos esos sectores. Don Roger, ¿qué pasó? Sí, no, el, el viaje. No, no, la verdad que son, fueron desatenciones del equipo, ¿verdad? lo que hablamos en el camerino, que no... Que no debíamos de cometer y fue lo primero que hicimos, la primera falta. Y lo dijimos que este muchacho, el 8, Randy, ese es, es un gol, a tiro libre de gol. Les hablamos primero que todo que no cometiéramos errores y fue lo primero que pasó el minuto casi el minuto empezando, el... empezando ya teníamos el primero un golazo, no hay que quitarle méritos al equipo de, de Huarco la verdad que tienen mucho oficio es un equipo bastante, con buena trayectoria en estas en esta instancias verdad y ey se dio el resultado que nosotros, ni nosotros ni ellos creían que íbamos a, que a pasar este marcador porque ey es muy, muy, muy, muy abultado pero hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Esto es la, nuestro, nuestro segundo año ¿verdad? en esto y, y ahí eh, quedando equipos como, como San Vito, como Osa, como Quepos, que son de más trayectoria que, que el equipo corredores, eh, no es conformarnos que quedamos ahorita en este, en esta etapa, ¿verdad? pero sí, sí es un aliciente por lo menos para nosotros saber que, que, que hemos venido haciendo las cosas bien. ¿verdad? eso significa que, que el equipo está para más es el segundo torneo, estamos cachorros en esto y, y no, no queda más que, que seguir trabajando y felicitar al equipo de Huarco la verdad que tienen muy buen equipo eh, muy bien planteado muy bien organizado y a esa es parte de, de, de esto, ¿verdad? lo que tuvieron hoy esa, esa, ese resultado es de lo que ellos han trabajado el que trabaja tiene su paga y aquí está el trabajo que ellos han hecho y felicitarlos realmente que, que han hecho un, un buen partido. Allá igual hicieron un buen partido y, y hoy aquí cerraron muy bien también. Excelente. Bueno, le deseo buen viaje, Don Roger, con los jugadores, cuerpo técnico, nuevamente hasta corredores. Y bueno, eh, a esperar el próximo campeonato, como usted lo dice, el segundo año. Eh, están bajando el piso todavía, pero ya van a venir las buenas, don Roger, y, y nos vamos a volver a encontrar en el camino. Sí, sí bueno, esperamos en Dios y confiamos que, que el equipo del Huarco hey, sea uno de los favoritos ¿verdad? para llegar a segunda división, que tiene mucho tiempo estar en, en esto y, y desearle los, los éxitos al equipo del Huarco, porque la verdad que, que lo merece, lo merece, eh, que lleguen ojalá a ese ansiado... Segunda división que tanto ellos como nosotros, el año pasado fue el equipo Barrio México, estaba en el grupo nosotros y Barrio México fue el campeón. Y hoy yo no sé si será. Suerte una que le está dando el equipo. Una suerte que, que, que puede hacer, pero yo le decía a ellos que si nosotros o o cualquiera de los dos que pasábamos, eh, posiblemente sea el equipo campeón. Bueno, y espero que ojalá sea Huarco, que no me equivoque el año pasado fue la, el equipo Barrio México, se lo hizo el presidente de Barrio México, que cualquiera de los dos equipos que pasábamos íbamos a ser campeones y fueron ellos, y ellos fueron los campeones y ahora, y desearle lo mismo a Huarco que, que sigan trabajando con esa humildad eh, igual me llevo una gran impresión de aquí, de la gente de Huarco con usted también, que eh, hicimos una relación bonita allá, de amistad el, el día domingo pasado y y ya están las puertas abiertas, en el momento que quieran volver de nuevo, allá estamos, ¿verdad?, para, para recibirlos igual y, y, y, y seguirnos viendo en esto, ¿verdad?, seguirnos viendo en esto, que es lo que nos gusta mucho el fútbol. Muy bien, excelente. Gracias, don Roger, que tenga una, un buen viaje. ¿eh? Pura vida, gracias. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí nos invita a ir a hacer una transmisión en vivo. Cuando ustedes gusten, eh, las puertas están abiertas. Sí, sí, puertas ya ya están usted abiertas. tiene mi número, yo tengo el suyo y ahí nos damos una, una paseadita cualquier, por corredores. Cualquier momento los espero allá en el programa de, de, de, de, de lo que tenemos nosotros los lunes a las a las 17 a 8 de la noche en Telesur, qué ¿verdad? Qué Entonces bueno. es un programa llamado Municipal TV, que lo hacemos todos los lunes. Entonces, cualquier momento que ustedes gusten, ustedes nada más me llama y estamos por aquel lado y los invitamos el. Al programa. Okay, gracias, don Roger. Muy amable. Don, buen viaje. Don Roger Vega, presidente del equipo municipal eh, Corredores.